No podemos porque estos son tips para olvidar a tu ex. Hola, mi nombre es Elizabeth y este es mi canal Ellie Beauty. El día de hoy les tengo unos tips súper increíbles, o sea, una maravilla para superar a tu ex. Exactamente, así como lo has escuchado. Hoy vamos a liberar a esos pobres desdichados que están en este momento sufriendo por otra persona. Primer tip, tenemos que llorar. Llorar es lo máximo para cuando estamos tristes y así sufriendo por dentro porque nos han abandonado. Ajá. Se puede llorar máximo dos días. Lloren, patalen, griten, escuchen música que les llegue al corazón y los haga llorar más. Y después de esos dos días no se hable más. Ya no más lágrimas. Con Justus Baby. Pero sí, es verdad. Ya después de esos dos días, no. No se puede seguir llorando porque vamos a terminar con una caracito de hinchada de Entonces, borrar fotos, recuerdos, eh, canciones que le haya dedicado y todo lo que tenga usted en su celular y que sea de fácil acceso a usted. Y también tienen que eliminarlo de su vida virtual. Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, donde lo tengan, lo tienen que borrar. Porque entonces cuando ustedes estén arrepentidos de haberlos dejado, pues ustedes van a querer volver a caer en esa trampa, irlos a buscar y perder su dignidad, y no queremos eso, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlo de todas las redes sociales, y también borrar el número, quemarlo, eliminarlo, de donde lo tengan. Y si lo tienen en su mente, pues... Es mejor que nunca se aprendan el número de sus parejas. La tercera cosa que tienen que hacer, que es muy importante en ese transcurso del llanto, es no reprocharse nada. Ustedes no se tienen que reprochar es que yo fui buena persona, es que la otra persona también fue buena persona, yo no fui buena persona con ella. No se tienen que reprochar nada, nada, nada. Lo que fue fue, lo que pasó pasó, lo que se pudo hacer se pudo hacer y lo que no ni modo, ya no se puede retroceder el tiempo. Así que no se alejarse de los amigos en común, de la familia, de los tíos de la persona. Y si los tíos de la persona son muy amigos suyos y así, pues lo siento. También se tienen que ir de la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen frecuentando el mismo círculo social y así familiar, por decirlo de esa manera, pues ustedes se van a seguir hiriendo porque obviamente las otras personas también le van a decir ¡Ay! ¡Ay! Yo hablé con Pepito, yo hablé con Susanito y me contó muchas cosas y ustedes van a seguir ahí interesados y... No podemos porque estos son tips para olvidar a tu ex. No frecuentar los mismos lugares que esa persona frecuentó, ya sea él o ella. Si ustedes iban a un parque muchas veces durante su relación y allí pasaron muchos momentos hermosos de la vida, ya no pueden regresar a ese parque, al menos hasta que ya lo hayan superado y todo. Y vayan con otra persona para sembrar nuevos recuerdos, porque así es. Bueno, entonces, si esta persona está en su mismo trabajo, que sea solamente profesional, así. así casi no, Volverse a arreglar, cambiar de look, cambiar de apariencia, arreglarse mejor. ¿Por qué? Pues mientras nosotros estamos en la relación, uno deja de hacer ejercicio, come como puerquito, eh, deja de cambiarse de look, digamos, si toda la vida lleva el cabello largo, pues se lo deja siempre largo y así. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es cortarnos el cabello, tinturarnos el cabello, empezar a hacer ejercicio, ca, ejer, empezar a hacer ejercicio, cambiar de oh, cambiar de tipo de ropa de la que usa, cambiar de estilo, cambiar de todo para cuando esa persona lo vea usted más bueno y así todo digo, y superado. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué la dejé ir? Mire cómo está lindo y así. ajá. nunca permitan que usted sea ese ese, ese tipo de, yo que estaba pensando cuando me metí con él o con ella. O sea, se tienen que ver impecables, hermosos y hermosas. Este es muy importante. Ustedes tienen que socializar. Si ustedes son de esas personas que están en casa todo el tiempo y que no, pues, tienen la necesidad de salir, pues les digo que no se pongan a ver series de, de lo que sea, o hacer muchas películas, empiecen a estudiar online, lo que quieran. Pero tienen que empezar a socializar. Si ustedes son de los que sí pueden salir, de los que sí saben que la pachanga, pues vayan de pachanga, sí, vayan de fiesta y socialicen. No, es que, no les estoy diciendo pues que ya de una vez se vayan a acostar con otra persona o a besar con otra persona, no, no, no. Sino que socialicen para que empiecen a olvidar a su ex y así conozcan más gente y se les vaya olvidando poco a poco el tema y ustedes sean una persona mucho, mucho más feliz. Por cierto, ustedes no se tienen que encerrar en sí mismos, ¿sí? Es que no habla con nadie, que esté siempre triste, que le pregunten qué tiene y usted no responda, solamente ignore y haga así como que no quiero hablar de eso, no es bueno hacer eso y tampoco guardarle luto innecesariamente, ¿sí? Entonces si ustedes ya terminaron, tómense un tiempo prudencial para ustedes y continúen la vida, continúen la pachada. Otro punto importante, ustedes tienen que guardar, donar o desechar Todas las cosas que él o ella le haya dado en su momento. No importa si hay medio... Dio esta almohada para mi primer aniversario. Cuando llevamos una semana no la puedo botar. y me recuerdo muy hermoso. Lo siento. Hay que votarla. Hay que votar todo lo que les traiga recuerdos de esa persona. Bueno, todo lo que esa persona les haya dado en cierta fecha, si me entienden. Entonces, ustedes lo guardan en una caja, si todavía no están preparados para desecharlo. Lo guardan en una caja, en una bolsa y lo dejan por allá olvidar. Mientras estamos en este... En esta... Ya ustedes saben, en este tipo de superación, ¿verdad? Y ya cuando ustedes... Ya, ay, ya esto no me va a servir para nada. Entonces lo que usted hace es donar... Los peluches a los niños que no tienen juguetes. Uh -huh. A un niño en la calle o a un primito suyo que casi nunca vea. Regálenlo todo, incluyendo las cartas y todo eso. Las pueden quemar para que se le dañe la letra a su dicho o a su sodicha y ya no puede escribir cartas nunca más. Bueno, bueno, es importantísimo evitar espiarlo o espiarla en dado caso. Intentando buscar por Facebook, su perfil, a ver si ya ha subido fotos con alguien O por los estados de WhatsApp, o por Instagram, por Twitter No, lo siento Tienen que evitar profundamente Estalquear Ajá, espiar a esa persona Lo tienen que evitar totalmente Entonces es mejor que lo eliminen, que lo borren, que lo bloqueen Y lo reporten para que ustedes nunca jamás en la vida lo puedan volver a buscar Reportarlo es la mejor opción Esa parte yo creo que ya quedó claro. Mantener la mente ocupada. Pónganse en hacer foamy, hacer muñequitos, a dibujar, a leer, a cantar, a bailar. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo que usted quiera siempre y cuando mantenga su mente ocupada. Porque si mantiene la mente ocupada, no va a tener tiempo ni espacio para pensar en su ex. Y esto lo que va a hacer, mis queridos, mis queridas, es que, vea, en un mes usted ya en menos de un mes, por decirlo así, en dos semanas, usted ya va a olvidar a su ex completamente, y ya usted va a poder ser una paloma libre que va a poder seguir su vida y seguir conociendo gente. Y por último, y no menos importante, sino que es el más importante, nunca pierda la dignidad. Ajá, la dignidad es algo precioso que tenemos nosotros, si me entienden, entonces si usted la pierde, vea, ¿Y con qué es perder la dignidad? Con que usted vaya y le llore, le busque, le suplique, que regrese, se le arruilla los pies, le serenata cuando usted no lo quiere ni ver Eso es perder la dignidad y usted no lo puede hacer. Porque si usted pierde la dignidad, mi querido, ¿qué va a tener después? ¿Qué va a tener después? No va a tener nada, nada. No pierdan la dignidad. Dignidad. No van a buscar nunca más a esa persona y si esa persona vuelve a buscarlos a usted. Vea. Jamás te pude comprender. se niegan rotundamente a estar con esa persona otra vez. Porque si ustedes le, le siguen la cuerda cuando esa persona les vaya a buscar, este, estos tips no les hicieron de nada y su dignidad para el piso. Y bueno, gente bonita, esto fue todo por el video. Yo espero que les haya encantado un montón, que todos estos tip, tips, que todos estos tips les sirvan a las personas que ahorita tienen el corazón roto. ¿Por qué? Porque, no sé, últimamente, como para estas fechas, todo el mundo ropeco, todo el mundo, ¿no creen? De pronto no les quieren dar regalo de Navidad. ¿Oye? Déjalo en cuenta! Entonces, bueno, hasta aquí llegó el video. Ya saben, suscríbanse aquí en La Bolita. Denle click ahí, suscríbanse, comenten lo que necesiten saber, o así, comenten y denle me gusta a este video. Y nos vemos en un próximo episodio de Eli Vivi TV, así que bueno, chao, chao.